Departamento de Antioquia, su capital es Medellín, Antioquia es uno de los 32 departamentos que junto con Bogotá, distrito capital, forman la República de Colombia, su capital es Medellín, la segunda ciudad más poblada del país, está ubicado al noroeste colombiano en las regiones Andina y Caribe, limitando al norte con el mar Caribe, Océano sea, Atlántico, Córdoba y Bolívar, al este con Santander y Boyacá, al sur con Caldas y Rizaralda y al oeste con Chocó. Su organización territorial comprende nueve subregiones en un total de 125 municipios, más de la mitad de la población reside en el área metropolitana del Valle de Aburra. Aunque antes de la conquista española ya había asentamientos indígenas en el territorio y posteriormente con la llegada de aquellos se fundaron algunas poblaciones, la historia del departamento como entidad territorial comenzó en el año 1569 cuando se ordena su separación de la gobernación de Popayán. El 30 de octubre de 1584, Santa Fe de Antioquia, que antes dependía de dicha gobernación, se convierte en capital de la provincia de Antioquia. En 1830, con la desintegración de la República de la Gran Colombia, vuelve a emerger como provincia hasta 1856, cuando se conformó en Estado soberano. En 1886 se convirtió en el actual departamento tras la desaparición de los Estados Unidos de Colombia. Desde el siglo XIX hasta la actualidad, los muchos y muy altos impuestos que había decretado la corona española a sus provincias, tanto de ultramar como peninsulares, los malos tratos de los recaudadores y en general los abusos cometidos por algunos administradores, además de la anarquía que se produjo en América, por los intereses de la invasión francesa a la península ibérica y la exacerbada ambición británica. Traeron como resultado el comienzo del proceso libertador en el virreinato de la Nueva Granada. En ese momento, la provincia de Antioquia era más de las más pobres. El oro que producía a comienzos del siglo XIX se consumía en el pago de, los, de las contribuciones, la satisfacción de las necesidades básicas y el costo de transporte que representaba un valor mayor que el precio inicial de los artículos importados. Además, la terrible hambruna que desde 1807 hasta 1809 acabó con la vida de cientos de personas y terminó de hundir en la pobreza a la provincia. Los pueblos de Antioquia que habían secundado la declaratoria de independencia y jurado la Constitución de 1812 tuvieron tiempo de asumir la legitimidad de los derechos, que había reivindicado y cuando llegaron las noticias de que Popayán había sido ocupada por el ejército de Juan Sámano, personaje que estaba preparado para invadir la provincia de Antioquia, se eligió como dictador a Juan del Corral, quien proclamó la independencia absoluta de Antioquia el 11 de agosto de 1813, siguiendo el ejemplo de las ciudades de Cartagena y Mompos. La historia que tenía entre 1829 y 1851 estuvo marcada por dos guerras civiles. En la primera fecha, el general José María Córdoba se levantó a nombre de la Constitución de Cúcuta contra la dictadura del libertador Simón Bolívar, que había suspendido su vigencia. En la segunda, un grupo de conservadores se rebeló contra el gobierno liberal de José Hilario López, al cual consideraba un hijo de la religión y de la propiedad dando lugar a la Guerra Civil Colombiana 1851. El departamento se ha visto muy afectado por el conflicto armado con 30.000 desaparecidos entre 1997 y 2005. Geografía. Antioquia presenta una diversidad geográfica significativa, ya que conjuga casi todos los elementos de la geografía colombiana. Mar, llanuras, montañas, altiplanos, páramos, ríos, selvas y bosques. El departamento está situado en la zona noroccidental de Colombia. atraviesan dos ramales de la cordillera de los Andes, las cordilleras occidental y central. Sobre la cordillera central se asientan la mayoría de los municipios, entre ellos Medellín, que se localiza en medio del Valle de Borra, que a su vez separa dos altiplanos geográficos, el que está situado más al norte, llamado altiplano de Santa Rosa de Osos, y el altiplano situado más al oriente, llamado Valle de Río Negro. Sobre la cordillera central se asientan la mayoría de los municipios. tanto a su río son muy numerosos y constituyen el origen de su potencial hidrográfico e hidroeléctrico. Espacios Naturales Los parques naturales de Antioquia, ubicados en la cordillera occidental, con el Parque Nacional Natural Paramillo y el Parque Nacional Natural Las Orquillas en el distrito de Turbo hay una pequeña porción de tierra, es parte del Parque Nacional Natural Los Cativos. El Parque Nacional Natural de las Orquillas cuenta con mil hectáreas comprendidas entre los municipios de Abriati, Urrao y Frontino. Antioquia cuenta con Expresiones campesinas culturales como la trova paisa, el timbre y la guitarra dan la tónica para la música carrilera, la música huasca y la música andina, que incluye esta últimos pambucos, sanjuaneros, torbellinos, guabinas, pasillos, rumbas, bundes y las arañas criollas. Las bandas pueblerinas son también centrales en los festejos populares.